Cinco o seis partidos de forma aceptable, diría bien. Y después, como no le pagan, empieza el esguince de bolsillo. se está lesionado. Ese es grave, esa lesión. El, el Esguince de bolsillo, es complicado. Es un, un término que acuñó, acuñé hace 25 años yo, Mira. con Medrano, que era un volante de Oriente, un crack. Pero vos no le pagabas y tenías guince. Esguince de bolsillo. Sí. Entonces, eso es lo que pasa con este guacho. Eh, y, y juega, los maltrata a los hinchas... Pero vuelven a insistir de nuevo. Se fue a Colombia, no pasó el examen médico. Pero aquí en Blumil lo vuelven a contratar. Es cosa que yo realmente no, no las entiendo, no las comprendo y, y no las admito también, ¿no? De acuerdo. Sí. Pero yo y mis compañeros me dicen, ¡uh, la última! Y arregló rafiña y tiene estar sal, le digo. ¿eh? Una buena noticia es que Mbappé ya está entrenando, pero después que... Todos los jugadores que fueron campeones del mundo ya están entrenando. Correcto. Vaca eh, dice que llega a Bolívar, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Ya sí, está? Ya, ya está. Arreglo ya... Eh, es un eh, tema eh, de plata. Tiene la segunda de Bélgica, ¿no? Sí. Es que allá ni siquiera jugaba tampoco. Claro. Lo, lo malo es que nuestros futbolistas se van y vuelven demasiado rápido. Mira, Vaca fue al Perú, lo contrataron. Y, y qué sé yo, como el segundo Messi. Porque el tipo es habilidoso, buen jugador. Sin duda. Pero después, hermano, Muy la noche. los Mata. Entonces, igual Chomacero. Ese no es que la noche lo mata o no, ese es que es medio malo. Entonces, por eso vuelve. Entonces, se fue al Brasil y volvió igual. Después anduvo por México. Los mexicanos tienen esa virtud. Te contratan y te hacen con, con cumplir el contrato. Por eso que estuvo el tiempo que estuvo. Terminó en la Unión Española y después por acá. Y ahora no lo contrata a nadie. No va no, al Tigre, ¿no? No, sería un, un crimen llevarlo a diestrón. Que es un jugador que no te aporta absolutamente nada, ¿no? Bueno, él es vaca, ¿no? Por si acaso. Este, es, este sí, vaca sí. es, ¿no? Este, de este vaca este, estamos este hablando. Este apareció en un plurinacional. Mira. ¿Es tarijeño, no? Este chico, de dónde es? Yacuibeño. Yacuibeño. Apareció en un plurinacional. Esas son las cosas que... ...que, buen que hace falta que vuelvan otra vez. Buen jugador, eh, buen jugador. juego plurinacionalista. Ahí han aparecido la cantidad impresionante de, de, de, de, que de deportistas, ¿no? Ayer hablabas de cómo Bolívar se había... Eh, ahí está, mira. Ahí está, ahí, ahí está, está el plurinacional. Impresionante. ¿Eh? Ahí lo están, entrevistando está en el pluri. ¿Un producto de los pluris? De ¿sí, los pluris Nacional, Hay un montón de jugadores todo, todo, todo, que han salido de allí. ...vecar ese triunfo a toda Tarija que siempre ha estado aquí con nosotros, a Villamonte, a nuestra familia y a Dios, ¿no? Que, que siempre nos ha apoyado en todo, día a día, en cada Bien. entrenamiento. Que la... Bueno, ahí está. Él vuelve, entonces, a estar repatriado. No sé si es una buena noticia que nuestros es jugadores... Es una buena noticia. Ahora, yo, eh, haciendo un análisis, ahora decir, ¿dónde lo van a poner? O sea... Y está Villarroel que se lo han dado a Orwell Reddy. Hay tipos que nacen con suerte. Moisés Villarroel, ¿no? 17 mil dólares. Mira vos. Gana mensual. Eso gana. Yo, vos de la cancha, los ves más o menos medios grandotes. O es que la media de los tipos, eh, no es que sean tan altos, ¿ya? Eh, es lo mismo que los actores de cine. ¿Te das cuenta que no hay muchos actores altos? Uh -huh. Tiene una media de unos 70. ¿Ya? ¿Ya? Cuando le tocó un grandote y bueno, sentona lo tienen que hacer participar, qué sé yo, en una mesa pero generalmente son flacuchos y no más de un metro setenta y cinco los actores de Hollywood uh -huh. te darás cuenta ya. lo mismo pasa con algunos futbolistas tú los ves desde arriba y da la sensación de que son más altos Villarroel, el otro día estaba sentado en el aeropuerto tomando desayuno, seis, de la, seis menos 25 y media de la mañana y lo veo pasar con la señora y con una hija Dios me libre, si ¿sí te juega fútbol Mirá, chiquitito, chiqui, chico, flaco, ya todo lo que vos querrás. Le digo, ¿cómo marca este? ¿Cómo mete el cuerpo? Este no me aguanta un empujón, lo pongo en la quinta grada yo de la, de la tribuna. Ese que no juega nada, pero que tiene una... Le dan una manija. Está la selección, capitán de la selección ha sido cuando está. Nadie sabe, yo la verdad que... Yo no es que sea malo, pero de verdad que no le encuentro. Es como cuando ves pasar una chica. Medio, medio, entonces empezamos a mirar, busquémosle el lado bueno. ¿Ya? Así más o menos. Algo tiene. Primero por ser dama. Pa Para contar. Entonces yo le empiezo a buscar a habilidades y un canal. No. Mira, se lo están enchufando a Olway. El cuero volcado se está yendo a Palmaflor. ¿Te acuerdas del... ¿Cómo se llama el chico este? Adrián. Adrián tuvo que apellida, ¿no? no el cuero volcado le digo yo, sí, porque sí. le decían Gamusa, ¿te acuerdas? Sí, sí, me acuerdo. Y que es lo mismo que el cuero volcado. Entonces, él se está yendo. Sergio Adrián, ¿no? Cer Sergio Adrián, el cuero. Entonces, él se está yendo allí. ¿Se va a Tarija, él? No, ¿verdad? no, no, se está yendo a Palmaflor. Ah, a Palmaflor a se Palmaflor. está yendo. Es un buen jugador, a mí me parece un muy buen jugador. Dicen que cuando ve mucha gente se asusta. Eh, pero bueno, ya tendrá que ir variando. El partido que jugó en Boca... Tocó seis veces la pelota mal y jugó muy mal porque dicen que lo agobia el público. El pánico escénico. El pánico que tiene. Entonces vendría este, Cristiano, 17. O sea, Bolívar se deshace de él. Yo creo que le estaba dando una mano a Olway. Como Olwey lo tumbó a Bolívar con Cordano, le vendió un arquero sin mano, entonces, bueno, se lo vendió en, creo que en 450 mil dólares. Entonces ahora, bueno, mandame el paquetito tuyo ahora y yo te lo voy a tratar. De en paz. Prestamos por un año. Correcto. Entonces, mirá en la mitad. Está Justiniano que es un volante mixto. Tamelgar, que tiene buen pie, viene vaca. ¿Ya? Saucedo. Saucedo. Es decir, y hay otro más. Ah, el tarijeño, Villamil, el, el bueno Villamil. para los sopletes. ¿Perdón? Eh, el bueno para los sopletes. ¿Villamil? Claro. Ah, Vos pues no vas a ver nunca una foto de un entrenamiento del tipo, lo ves en disco. Es un fenómeno. O si no, jugando partidos los sábados esos que van por polla, 100 dólares, ¿viste? que los llaman para ir a jugar. Es joven. ¿ok? ¿Los siete ligas? En siete ligas, más o menos. Es un buen jugador ya tiene 20 años. Va para los 21. O sea, aquí, no, pero qué joven que puede cambiar. Yo creo que no. no, no. Hay cosas que no, no cambian. O te pones serio o, o, o, o lo mandan a mudar. no Entonces, al final el único que, te, que tiene marca ahí es Villamil. O sea, vas a jugar Villamil, lo van a poner a Justiniano es pues un buen jugador, pues mixto. Decime, ¿y los otros? ¿Vaca? ¿Dónde va a jugar? ¿Dónde va a jugar el, el Patriota? ¿Saucedo? ¿Dónde va a jugar Melgar? Es decir, hay una superpoblación futbolística en la mitad del campo de juego de, de, de Bolívar. Yo no sé cuál es la idea. Que ver, si los traes para que jueguen, no los vas a sentar, obviamente. Con se la plata que están traídos, pues no están ganando. Claro. Yo creo que va a cabina por menos 25, no, no viene. De acuerdo. Ahora, ayer hablaba Ahora, no ha traído ningún refuerzo de jerarquía. A eso, a, eso, a eso iba. Tú dijiste, se fueron sabios, se fue el otro, y, y no, no. no llegó nadie. Se fue atrás en Martín, tampoco llegó nadie. Exactamente. No hay nadie. Dicen que va a venir un español. Ya estoy podrido de españoles. O sea, sí. los españoles, qué sé yo. O sea, de aquí llevan los buenos para España. Y los españoles, siguen jugando en segunda o tercera división. Hubo un par de buenos que llegaron españoles, ¿no? Eh, a mí me gustaba Sánchez Capdevila, por ejemplo. Era un muy buen jugador. En su momento fue un gran jugador. Cuando ah. iban a jugar partidos internacionales, ahí notabas la jerarquía. El, el, el que tiene su hermano mellizo que jugaba en el Napoli. Este, eh, sí, el, le el Callejón le fue muy bien. A Callejón a él, le fue bien callejón. Porque Callejón tenía la habilidad eh, Era un extremo por la banda Y a Callejón le tocaron centro delanteros grandotes, saltos claro. Entonces él aprovechaba todas las obras claro. Y terminó siendo goleador, pero, sin ser goleador Pero esos dos, esos dos. A mí callejón no me gusta porque eh, No me gustaba, porque Porque si yo traigo a alguien Tiene que tener otras virtudes Aparte de andar correteando a negro Y andar empujando y sacando de, del hombro para afuera Yo creo que eso lo puede hacer un boliviano Callejón, totalmente acuerdo no. Por ejemplo vino Verodia a ah, Verodia, otro sí, buen jugador, jugador. Buen jugador. Decir, habilidad como nos gusta a nosotros, los que vivimos de recuerdo de épocas pasadas. Tocador, sí, apertura. Gran jugador, Verodia, ¿eh? gran jugador. Verodia. Que trabaja de taxista, ¿no? En Después se lugar. fue ah, y se fue de sí. Aquí se fue escapando. Sí, Lo que pasa fue. es que el guacho era muy simpático. Sí, Entonces, sí. viste. Trae aparejadas, van, muchas claro, cosas, van las damas a, a, a las prácticas y, y más de alguna que es casada con algún dirigente. Sí. Entonces. Un día lo chaparon Y sí. tuvo que salir volando A las 11 de la mañana, a las 11 de la noche salió tremendo En auto Y ahí tomó el primer avión que hubo de Santa Cruz tremendo. Desapareció, no volvió más Ya está Calcula con qué entraría Seguro. Eh, Bueno, eso por Bolívar, por el Tigre Tres cuartos de lo mismo No, no hay nada Para... Un técnico medio cree que, que lo votaron del Ecuador sea, Se hace la burla a todo el mundo de él, lo traen Están trayendo uno De, de, de Atlético de Tucumán Que no jugó nunca que dice que lo recomendó Lampe. No juega nunca. Ha hecho... Creo que el año pasado hizo un gol. O sea, lo recomienda Lampe... Hizo, para... hizo un gol. Dice, campeón de la Copa Sudamericana. Hizo un gol allí. Después nunca más. Claro. Claro, lo recomienda Lampe, que es eh, arquero de Bolívar, pero para el Tigre. ¿no? Increíble. Para o sea, este. les haremos un daño a los vagos del frente. Le voy a recomendar un fulero. Claro, y se <risa> lo recomiendan, menos, ¿no? Más o menos. Sí. Qué linda toma. Mira ese tigre. Qué linda foto. Qué bárbaro. Impresionante. Qué lindo video, de verdad. ¿No? Ojalá que este tigre vaya y se lo coma a todos los dirigentes fuleros, y eso que lo ponen un mango este, ¿no? Y se lo coma a todos los, los que no vienen. Entonces, Diestrongue hasta ahora no tiene nada. Pero Bolívar no tiene hasta ahora un refuerzo de jerarquía. De acuerdo. No hay. Que, que van a traer a. ¿Te acuerdas? Hablaban de Cueva, el peruano. No es peruano. No, no este, hay por aquí. Y este, este ecuatoriano que llega, que dice de River a. a don, ¿Dónde era ayer que veíamos? De, de River a, a dónde llegaba? Al. A... ¿A qué equipo llegaba este mina? Ah, no, ese es el zaguero central que viene a Palmaflor. A Palmaflor. Sí, señor. Pero no viene de River. No, no, no. Estuvo allí. Ah, estuvo, pero estuvo dos meses sí. y se le fue re mal. Estuvo alguna vez. Después, pero después nada. viene de tumbo en tumbo. En Turquía le fue, pero bastante mal. Hay que ver, ¿no? Por ahí llega con ganas de. Sí, yo me acuerdo una vez trabajaba yo en la Reuno, ¿te acuerdas? Sí. La Reuno. Entonces. Sí. Usted sabe que a veces para mantener el interés de la gente, porque el programa iba a las 11 de la noche. Así partimos después ya. Porque usted sabe que la, la, la Rol tenía una serie de series y entonces. Eh, y le digo yo, no había redes sociales. Entonces había qué? Rimba, le digo yo. Un instante después de la pausa. Rimba va a River. No se lo pierda. Se lo cuento a la vuelta. De Canal estaban locos, que Se va a River, sí, se va a River Alta el fin de semana, porque era de River Alta el guachas, ¿no? O sea, ya habían tantas, por eso cuando hablen, habla de River, por ejemplo, eh, a Olway vieras lo que lo cargan de, no, de la sí, gira no. esta sí, que hiciera, sí, sí, bueno. que fue a jugar con, con el Real ¿no? es el, sí. el Real Madrid ¿no? No, el Real Madrid. Este. O la gente tiene mucho sentido del humor y hay que tratar de hacerlo. Pero yo creo que Bolívar, eh, yo no sé qué está esperando Claudia. La verdad es que no sé qué está esperando. Porque hasta ahora, un refuerzo de Fuste no tiene Bolívar. Bien. Ahora, no me digas que, que, que, que el arquero... Lampe. A ver, tráeme un arquero paraguayo, Primera División, te creo. A pesar de que a Lampe le fue bien el año pasado. Fue pero de tí, el problema esperado. es que si jugás con Boca, ¿qué hacemos con Lampe? Claro. Hay que claro. tratar, tratar de no jugar con Boca. No, no, es que hay que dejarlo en el banco. no sí. De Tucumán están enflautados con él, no lo pueden ver. Sí, complicado. ¿No? Sí, ahí regaló un golcito, ¿no? Y después regaló el otro y Boca terminó como terminó. Sí. Entonces la gente es mal pensada. Pero, no nosotros, seguro. la gente. Tal cual. ¿Ya? Entonces el problema es que si Bolivia tiene que jugar con Boca, ¿qué va a hacer con el vago eso? Y hay que dejarlo sentado aquí. Entonces tú puedes tener eh, gente así en la institución. Ahora... ¿Quiénes serán los cuatro? A Bolívar le hace falta Central Le hace falta Ya en el medio está copado, pero uno que tenga jerarquía Para manejar el equipo, creo que no tiene Patito Rodríguez Imagínate, el único extranjero que tiene es el Patito El funerazo ese que vino de Wisterman Y que fue suplente en gran parte del año En Bolívar, ¿no? Uh -huh. Porque estaba Bruno Sabio y ese era buen jugador Sí, ese era bueno. El otro era buen jugador también sí. Pero, bueno Se fueron todos esos Sí. Y ahora no hay recambio. En fin, veremos qué, qué es lo que va a hacer la gente de Blooming. Pero, Bloom, perdón, eh, Bolívar, Blooming se conforma contra el Rafiña. O ¿sí? sea, te puedes dar cuenta del nivel para sexto, séptimo. Seguro. Birster anuncia la incorporación de un argentino, ¿no? Lo, lo tiraron por así como una gran figura, una gran adquisición. ¿Puede Birsterman inscribir? No, no jugadores? puede. Está vendiendo humo Birsterman. ¿Y cómo puede traer a alguien si no lo vas a inscribir? Es que esta vez es la ignorancia de los dirigentes y gente que los asesora. No podés firmar un precontrato, porque que firmó un precontrato con un uruguayo y lo tuvo que pagar. Porque un precontrato -pre es un documento. Y Wisterman está firmando precontratos con futbolistas que no van a venir si es que no paga las deudas. Ahora, pagó una deuda de 8 mil dólares de un brasileño. ¡Uh, ¡Oh, escándalo! que pagamos? Pero ahora tienen que pagarle al técnico chileno, que son como 180 mil dólares. Si no pagan, no pueden inscribir. Se acabó. No pueden inscribir. Yo lo, lo escuché yo al incapaz ayer de, del asesor, diciendo que si el tema de los derechos, si no está, que ellos lo van a vender. de por sí. ¿Cuáles derechos van a vender? Van a vender el cuadrangular de los desaparecidos. ¿no? Por voy. San José. Wisterman. Invítenlo a Blooming. ¿no? Esos derechos vendan. ¿Qué derechos van a vender? Ahora Wisterman, que... Que agradezcan que están en vacaciones los jueces. Que la primera semana de enero les caen 6 puntos más. Son 12. No pagan, tenés 18. No, Albert, y tenés 24. De te acuerdo. Ya 6 es una locura. Empezar un campeonato con 6 puntos. A tiempo, San José empezó con 3, imagínate. Una locura. Y se sí. te terminó yendo. No pudo inscribir. Entonces, ese sí. es el inconveniente que tiene Wisterman. No tiene dinero. Porque la gente que está allí fue, mintió que tenía dinero y no tiene un peso. Son más largados, ya le digo. Sí. Ese es el gran problema que tiene. Ahora, tú me preguntabas antes de entrar acá, ¿qué pasa con el tema de eh, Wisterman Sociedad Anónima? Sí, así decían acá que parece que esa sería la salvación. ¿Quién dices? Primero, para que exista eso tiene que haber una aprobación de los socios. Mientras te este canalla que está allí mandándolo al foso al equipo. No hay reunión, no hay. Entonces, ¿de qué pueden hacer Wisterman Sociedad Anónima? ¿Va a partir Wisterman Sociedad Anónima con una deuda de 9 millones de dólares? Pregunto no, yo. No, por favor. Por, para eso mejor no hagas la empresa, por Dios. Más bien, compren otro equipo, súbanlo a primera ah, y te cambian el equipo después. ¿no? Ese es otro tema. El aviador, póngale, cualquier cosa. Pero un equipo que represente a Wisterman. Pero si Wisterman no paga, va a ser poco probable. Ahí están, esos son los dos mentirosos del año. ¿Eh? Ese es el, el que trajeron del Brasil, que dice que tiene arreglado todo. Tiene un amigo que hace como dos años que no jugaba y lo, están, lo quieren traer para que venga a jugar. Ah, es un brasileño. Y el otro, el otro ya definitivamente no aparece más. Ni siquiera va a venir hoy día a la reunión del comité. No viene. más, porque no tiene idea que va a venir también. Entonces Wisterman atraviesa uno de los, quizás el peor momento, cuidado que, que, que, que, que definitivamente desaparezca. Mismo. ¿Eh? A esto, a esto es... nos referíamos, ¿no? Nuevo refuerzo. Precontrato, pero no... No, no, más puede, que eso. no pueden inscribir, ¿cómo van a contratar a estos tipos? Los únicos jugadores que ellos le pueden hacer una adenda de contrato son los que estaban en el club. Y que aunque hayan finalizado el contrato, se les puede hacer una adenda para que puedan jugar y no pierdan por walkover. Si es que quieren, obviamente. Si es que aceptan. Y, y, y si, firman, y si tienen firman, tienen que recibir plata. Hay que plata. poner plata, obvio. obvio. Bueno, pero qué pasa, che? Es Paco, muy, muy complicado. Complicado, lo, lo, complicado lo de Wisterman, ¿no? Complicado. anda bien. Bien. Le tocó en Santa Cruz, sí, ¿te acordás? Sí, con Blooming. Parece que Blooming tiene ventaja ¿no? en el historial. Pero... Aparentemente. Pero... Aparentemente. Hay que ir a la ¿no? cancha, ¿no? Hay que ir a la cancha, aparentemente. Y lo, después juega Oriente con... Con Guavirá. Con Guavirá. Pero los dirigentes, no, a mí me tienen que dar el 50% de la recaudación. O sea, acusando una ignorancia supina de los reglamentos de Comebol. Sí. O sea, te puedes dar cuenta, ni siquiera leen. Me llamó uno, y se lo tuve que explicar. Pero léelo. No leen. Uh -huh. Es increíble. ¿no? Y además, eh, los que preguntan a veces preguntan de mala intención o, o a veces no conocen. Claro. Entonces, es por ejemplo la de Olway ¿Qué le parece Magallanes? Sí, es, es un equipo que está eh, muy lejos, dijo. Escucha anoche tu comentario. Sí, pensaron que era el estrecho de Magallanes. Imagínate. Por allí daba la vuelta el barco antes cuando no había el canal de Panamá, ¿te acordás? Cierto, pero perfectamente. O sí, sea, habré pasado por ese estrecho. Entonces, eh, no, locura. Magallanes es un equipo, manojito de clave, le dicen, eh, que tiene 3.500 bancas o asientos. Lo vi anoche, en el el, Estadio el, San Bernardo se, San Bernardo. Me molesta, se me quedó, sí. San Bernardo es una comuna de Santiago. Claro. Está en Santiago. Obviamente. Está en Santiago. O sea. Es un equipo de barrio, diríamos. Más o menos así. Por eso ayer nos alegramos de, Yo contento, de que que estábamos, acuérdense. Claro. Los únicos dos contentos, pero más o menos lo entendía. Y después sale con que está muy lejos. O sea, que alguien le diga a nuestros dirigentes, ¿no? Claro. Él no tiene por qué saber dónde están todos. No pues. Estoy de acuerdo. Pero que alguien le diga, Magallanes, decime ¿qué es Magallanes. Capaz que le... Hernando de Magallanes, lo conociste claro. vos, el Barbachi, claro, ese, cierto. el genio ese, el gran navegante. ¿Mm? Tremendo. Pero bueno. En fin. Perfecto. ¿Vamos con, con lo que tiene usted? Sí. Pero, o, o, o, ¿O querés verla esta? Mirá. A ver, vamos. Escuchá a la gente de Oriente. A falta de títulos, Oriente quiere destacar un supuesto trabajo de talento. Escuchad a la chica. La Pinocho, le dicen. A ver. ¿Sabías que Oriente ha generado activos intangibles superiores a los 3 millones de dólares? Esto por el trabajo de nuestro presidente Ronald Raldes junto a su directorio. Gracias a su proyecto deportivo 2019-2023. Aquí te mostramos el valor de algunos jugadores. Daniel Rojas. 625 mil dólares. Luis Ceballos, 475 mil dólares. No, no, no, Jamir no, no, no, no, Verdecio, 300 mil dólares. Ferdi Roca, 200 mil dólares. Marcelo Suárez, 375 mil dólares. Sebastián Álvarez, 375 mil dólares. Antonio Sandoval, 350 mil dólares. Rodrigo Saucedo, 250 mil dólares Ayrton Paz, 125 mil dólares Adrián Sandoval, 25 mil dólares Johan Melgar, 50 mil dólares Alejandro Ampuero, 75 mil dólares Tobías Cabrera, 125 mil dólares Andrés Sandoval, 50 mil dólares todos ellos hacen un promedio de edad de 21 años. Patrimonio intangible de la humanidad. Te voy a dar cuenta, o sea, no pueden estar vendiendo humo. Que no valen así los jugadores, de oh, dice la chica. Y no juega, hay algunos que ni siquiera juegan en primera, ya han jugado alguna vez. Pero justificar ¿eh? un oriente petrolero que hace 12 años que no es campeón del fútbol boliviano con este tipo de cosas, a mí me parece injustificable. ¿No? Uh -huh. O sea, imaginas salen los de orway patrimonio intangible, y le meten un random colocando el de la gana. 3 millones de dólares. Mira, Magallanes, te sí. verdad, el equipo Chapi, sí. 6 millones de euros es lo que cuesta. Y un equipo de segunda división del fútbol chino que ahora ha pasado a primera. 6 millones de euros, el doble de la gestión maravillosa que ha hecho el señor Ralde. Con un estadio de 3.500 personas. Ese es el equipo de los jubilados de Chile. Se cutan una banda y pum, pum, pum, pum, la pasan de película a los viejos. Esos son los únicos que van al estadio a darle manija a ese equipo. Por eso no tienen esperanza de, de, de hacerse hincha de uno más grande, ¿no? Y, y alguna vez se por Colo-Colo porque dicen que Colo-Colo que es hijo de Magallanes porque de ahí salió. Entonces, Magallanes es un equipo rasquini y capaz que se enojen conmigo con lo que digo, pero es verdad, tiene 6 millones de dólares, cuesta la planilla. Y esto es el gran invento, 3 millones. ¿Te puedes dar cuenta? Dios me libre. Lo que pasa es que este ya está vendiendo humo para que lo reelijan. El año que viene está. La... Sí. Y no pasa absolutamente nada, ¿no? Escuchala esta el presidente de algo Y cuando habla de Nelson Cabrera, y parece que lo debe confundir con Maldini, escucha. Bueno, la verdad, en cuanto a refuerzos, déjame que ahora nos podamos sentar y, y podamos eh, elaborar el eh, Over Ready 2023. Si bien muchos de los chicos que han viajado a Europa van a continuar eh, disputando los partidos de, del fútbol profesional, como se los había comentado anteriormente, eh, obviamente de que se va a mirar la posibilidad de que venga un par de refuerzos más al club. No creo que eh, sea más de dos. Eh, Edalín se queda... Eh, eso te puedo confirmar y después todos los jugadores eh, mayores eh, no van a ser tomados en cuenta por el club En cuanto al tema, Oscar Villegas es un eh, profesional eh, muy importante para el proyecto del club nosotros tenemos eh, contacto con el profesor eh, por un largo tiempo el profesor se hace cargo de todas las divisiones inferiores de la preprofesional y nos, hace, nos ha estado ayudando en, en el primer plantel Andrés, ¿Cuál es el caso claro de, que de que sí. Nelson Cabrera? Nelson Cabrera es un eh, jugador que le ha dejado mucho al club, creo que es uno de los jugadores que en su momento se arriesgó para venir al club cuando recién ascendimos, cuando no todos los jugadores querían venir al club, eh, el terminar de su carrera... Es difícil de que el club le dé la espalda y no le permita poder estar un año más y retirarse aquí. Así que Nelson es pilar del club, eh, además tomando en cuenta de que conoce la forma de pensar de los dirigentes del club, conoce el club y sé de que va a ser un gran líder para los chicos que van a necesitar nutrirse de, de Nelson eh, como jugador y después seguramente como parte de, de la dirigencia del club, porque la idea es que Nelson se quede en la institución y eso es lo que mi persona le ha transmitido a, a Nelson, ¿no? de que se pueda quedar en el club. Son muy sentimentales nuestros dirigentes, Es un tipo que tiene 40 años. Dice que fue el único que creyó en ellos. Hombre, con la plata que salieron a pagar estos, cualquiera se iba allí. Es más, Cabrera no tenía equipo, ¿dónde iba a ir? Después fue a Olwey. Claro. O, sea, no, o sea, si yo me miento a mí mismo, pues me voy a convencer de muchas cosas. El mago termina creyendo su propia magia ese es el problema. Así es. Y tiene 40 años. Sí. Ahora dice, vamos a traernos más de dos. Claro, ¿cómo va a traer dos? ya tiene cuatro. Tiene los dos esos, los dos eh, centroamericanos. Sí. Más el, el Dalín Rey, el rey de las discos. Otro fenómeno. Tres. Lo tiene el central este que vino ¿Colombiano? ¿Ah? ¿eh? A un colombiano No, tiene. no, no. Tiene un central que vino de, de Guairá. Que estuvo en Tomayapo eh, y que estuvo en petrolero en el año que descendieron, no bueno, cómo se llama. Eh, este es un... O sea, para nuestro medio andan, ¿viste? Claro. Pero vas a jugar Copa Libertadores. Esos son los cuatro extranjeros. Yo lo miro a Olway y tiene el mismo problema de Bolívar. No se ha reforzado. Ese es el problema. Arquero, tienes dos arqueros nacionales. Se fue el colombiano. ¿qué se sabe? fue el colombiano. Ecuatoriano, a a col realidad, col ¿no? Colombiano, ¿no? ¿no? Colombiano. Pero le hace falta un... Ahora, una cosa que me llama la atención. Un la central de en, en la declaración del presidente del Lolovés me llama la atención. Dice, eh, no, los, todos los maduros se van, dijo, ¿no? Sí. Un cachito antes. Sí. Así yo pensé que se iba también Cabrera. Sí, ya va a cumplir 40 Pero años. Pero después dice que no, que se queda Cabrera. Entonces, que se no queda se cabrera. Van, Lo no que se pasa es que se ha ido Arce, Ajá Chomacero, los han. ¿Qué sé yo? Ramayo. No tengo idea, de verdad. Rodrigo. Pero ¿no? eh, con lo que cobraba Ramayo. Ellos estaban queriendo votarlo. Eran 25.000. Mm. Es mucha plata. Sí. Para un jugador que ya, ya pasó una edad. Ese es el problema. Ellos se quejan de que los futbolistas bolivianos cobran mucho. Cobran mucho porque ellos aceptan pagar mucho. Porque, por ejemplo, ¿te acuerdas el otro día los de Oriente? Llamaban, ¿cuánto? No, 15 mensual. Terminan hablando por 5 en Oriente. Entonces hay que esperarlo. Esto es como, como el pollo. O sea, un día sube... Ahorita está en 14, 50 el kilo. 18. 18 está. Sí, es que es Navidad. Pero eso no vale más de 10. 11 vale el kilo pollo. Entonces espera que baje, ¿no? Sí. Es verdad. Uh -huh. Juan, ¿tenemos tiempo para, para ver esto que hemos preparado? No, no sé tienes si alguna, tener, no, tienes yo. alguna cosita más. No, no, no. ¿O quieres que lo veamos mañana? Mira esto. Sí. No, esto. Dale, mira, dale. Mira, esta es la mejor noticia. Es el mejor regalo de Navidad que me acaban de dar. Poner, no, no, por favor, no es la última que tengo yo. ¿eh? Ah, sí, la vi también, la vi. Eh. Estabas esperando esta noticia. No, no, hace dos años, tres años que me han seguido <risa> este. ¿eh? Está Muchas bien. gracias, Te deseamos el mejor de los éxitos en tu carrera. ¿En qué carrera? No sé. ¿Va a seguir jugando? No, yo, ni siquiera ¿Habrá pedestre de los 10K hay ahora para que juegue. ¿Habrá, ¿no? ¿Habrá arreglado con algún equipo? ¿Se va a aparecer en algún equipo. Wisterman dice que lo está llevando. No, está bromeando. No, no, pero es verdad. Si lo de Wisterman se, se enganchan en cualquier nube de humo, ¿no? Mira cómo se ríe la gente. El tigre. El tigre ah. se está viendo. Bueno, ya está. Que si no podés juntar tanto, fulero. Bueno. Mañana eh, la seguimos. Venga, seguimos, los chugoles no, no sí, pasó nada. Sí, no, no, pero lo hacemos mañana. Venga, mañana. ¿Mañana, qué día Igual es? vale, mañana es viernes. ¿Estás ah, por sí? acá? No? Sí, sí, no, cómo no. ¿Seguro? Pero, por favor, basta de, de preguntar. Sí. Pregunta libidinosa. Le, a, a la próxima semana, si sí, no hay problema, vamos toda la semana, ¿no? Sí, El sí, lunes creo que... creo que es feriado. Sí, el lunes es feriado. O sea, no laburamos. Pero el martes nos veríamos. Sí, martes, miércoles, jueves y viernes.